Las mejores marcas de lentes de sol. Los lentes de sol son indispensables. Los rayos ultravioleta pueden penetrar a los ojos y realmente causarnos daños muy severos. Por eso hay que aprender a distinguir unos lentes de otros y hay que usar el lente adecuado para cada ocasión y para cada ciudad o situación. Les vamos a dar una lista de las mejores marcas que existen en lo que se refiere al tema de los, de los lentes para el sol. Los que tienen mejores graduaciones para los rayos UV, los que tienen mejor presentación, los que tienen mejores armazones. Todo esto se los vamos a exponer a ustedes para que tengan de dónde elegir el lente que más les convenga usar. Yo soy Ricardo Domínguez, como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Tag Heuer. Compañía suiza de relojes y accesorios, entre ellos, la fabricación de lentes tanto oftalmológicos como de sol. Uno de sus atractivos es que cuenta con micas de la más alta tecnología y que va evolucionando a ritmo de las necesidades del comprador. Lentes Carrera. El origen e inspiración de la marca Carrera fue la Carrera Panamericana de México. Pensados para conducir por una carretera en un día soleado, sin rumbo fijo o preocupación alguna. Son lentes de sol especiales para experiencias inolvidables, para la adrenalina, la aventura y la velocidad. Lentes Prada La famosísima compañía de prendas y accesorios de lujo, es de esperar que la calidad de sus lentes de sol sea excepcional. Cada par de lentes de sol captura la esencia de la elegancia contemporánea y la sofisticación vintage así como una gran variedad de colores y armazones icónicos. Los lentes Dolce e Gabbana La conocida casa de moda italiana no podía quedarse atrás en la fabricación de elegantes diseños de lentes de sol que valoran los detalles más pequeños y estimulan la creación de un estilo único, innovadores y con diseños fuertemente influenciados por sus orígenes mediterráneos. Los lentes de Salvador Ferragamo Esta es una empresa florentina de artículos de lujo y de lujo son sus lentes tanto oftalmológicos como de sol, ya que su búsqueda es que la alta tecnología encuentre a la alta artesanía para crear un diseño elegante y meticuloso. Los lentes Calvin Klein Casa de moda estadounidense que produce a su vez los lentes de sol que se ven a menudo en las revistas de moda más importantes como Vogue y Bazaar inspirándose en las actividades cotidianas de los jóvenes urbanos y la favorita de las celebridades. Y los lentes Polo Ralph Lauren, la famosa corporación estadounidense vanguardista de la producción de moda hollywoodense, Por tanto, sus lentes captan la esencia clásica de Polo Ralph Lauren y cada armazón es una pieza para recordar en todo medio. Ahora ya saben ustedes que hay diferencias de un lente de sol contra otro lente de sol,